Vale, vamos a conocer la interfaz de PicMonkey, que es un editor de fotografía gratuito online. Y bueno, pues yo ya he entrado en la página y me he logueado. Si veis arriba tiene eh, varias posibilidades, editar, retocar, diseño y collage. Vamos a empezar por la edición de fotografía. En este icono, según paso por encima con el ratón, me aparecen diferentes opciones de dónde rescatar la foto para trabajar sobre ella. Nosotros vamos a elegir computadora. Voy a coger una imagen sobre la que voy a trabajar. Lo primero que vais a comprobar al abrir la imagen es que aparece publicidad a mano derecha y en la parte inferior porque no estamos en la versión Pro. Podéis hacer aquí acceso a la prueba de la versión Pro y os, lo primero que tiene es que desaparece la publicidad de los laterales. A mano izquierda está todo lo que sería la interfaz con todas las opciones y en la parte superior, por si quiero abrir más fotografías, guardarla, compartirla en alguna red social. Esta parte de aquí, añadir a Hub, es una versión Pro y es como un disco duro virtual que tienes si pagas la versión Pro. Vamos con la parte izquierda. Veis que eh, la parte de navegar está aquí, las herramientas básicas, me muevo siempre por el lateral más, es el extremo a la izquierda, la de efectos, retoques de rostros, añadir texto, estos son gadgets, esta de aquí son bordes, texturas y estos son temas, temas concretos que ellos hacen según pues hay un evento u otro pues para el día de Halloween aparecen los vampiros y los zombies pero hay temas fijos también y este que como veis pues son plantillas sobre las que trabajar. Vamos a ir poco a poco entrando en cada una, estas son las herramientas básicas, dentro de herramientas básicas pues son los ajustes propios de la edición de fotografía cuando quieres mejorar la foto. La puedo recortar, hacerla más grande o más pequeña, según unas proporciones fijas o unas proporciones ya marcadas que puedes seleccionar. Como que sea un cuadrado o que sea para una aplicación concreta, como por ejemplo la portada de Facebook o incluso hay para Pinterest. Si yo lo dejo marcado sin proporciones fijas, pues puedo manejarme con estas flechitas el tamaño que yo quiera. Que solo quiero el rostro de Pedro Duque, pues trabajo con él hasta que tengo el tamaño deseado. Cuando ya lo tengo, pues simplemente aplicar el efecto y veis que me lo ha recortado. Que no me ha gustado el recorte, pues en la parte inferior tengo estas flechitas para deshacer o rehacer. Si le doy a la de la izquierda, deshago el último cambio y si le doy a la derecha, vuelvo a hacerlo. ¿Veis? Voy a cancelar y me voy a color del lienzo. Esto es pues un lienzo sobre el que puedo trabajar para hacer composiciones. Esto mejor lo vemos en, en otro apartado. Puedo rotar la foto, ¿veis? O la puedo dar la vuelta. Hacia arriba también. Igual, aplico cambios o cancelo. La exposición, los colores, el enfoque, todo esto son para trabajar pues eh, la fotografía. Podéis trastear en ello y tiene ajustes eh, automáticos que son muy facilitos. Simplemente clico y veis que me ha mejorado el color. Si lo cancelo veis que... ¿veis? Entonces si le doy ajustado automáticamente a veces haces ajustes muy interesantes. Aplico y ya está. Vamos a los efectos. Podéis trabajar de forma más operativa cerrando las pestañas y yendo a lo que os interese. Veis pues simplemente clicando aquí y así vais a poder ver todo lo que tiene. Aquí puedo pues, trabajar con los efectos favoritos de PicMonkey, con los básicos, con tonalidades de blanco y negro en la fotografía, con el tipo de cámara, que esto la verdad no me acuerdo. Ah, bueno, pues, son, pues si quieres hacer una foto tipo Polaroid o Añoranza, no sé. Ellos tienen aquí diferentes modos. La caja de pinturas, claro, área... Bueno, vamos a ir viendo nuestros favoritos. Si despliego, aquí me aparecen los... Eh, efectos de fotografía que más le gusta Pink Monkey, que no tienen por qué ser los nuestros. Entonces eh, este de Orton a mí me suele gustar para que veáis un poco, le da un tono así como cinematográfico. Una vez que he aplicado el filtro, eso para todos los filtros puedo trabajar sobre lo que me ha puesto Pink Monkey, entonces puedo suavizar la foto más todavía o muy poquito ir cambiando los parámetros que establece el filtro. El brillo, a ver si no me gusta, así queda muy oscuro. Puedo dejarlo ahí. Bueno, Esto es trastear por aquí y mirar a ver qué te os gusta y qué no. Voy a cancelar. Si veis dentro de los filtros que ellos tienen hay algunos con una coronita. Eso significa que no podemos utilizarlos a menos que paguemos la versión Pro. Pero si hay alguno que me gusta muchísimo, veis lo que pasa, bueno pues eh, digo, ahí es que este me encanta y entonces no quiero pagar la versión Pro, hay una prueba, aplicas la prueba y, y, y te quedas con, con la fotografía que estés trabajando, pero claro, al, al cabo de los 30 días tienes que pagar. Pues la opción es hacer un pantallazo, me voy a Paint, pego la pantalla, y recortó la fotografía con el efecto sin el mono de aquí abajo. Eso es una forma, un atajo para, para hacer lo que queremos sin pagar. Vamos a ver los básicos. Y veis, pues aquí igual es trastear, puedo poner bordes. Esos bordes puedo cambiarles el color. Para cambiarles el color, pues eh, tengo varias formas. O me muevo por aquí con la barra de color. Y le voy poniendo otros coloritos a, a los bordes o con esta zona de aquí que es muy interesante porque pincho y me aparece un gotero. Eso significa que va a poner el color que yo elija pa, para ese borde. Entonces si por ejemplo quiero justo el azul oscuro de este birrete, pues simplemente con que me ponga aquí encima me lo coge. O digo mejor me gusta el tono de la etiqueta de Pedro Duque. Pues ya está. Lo he pinchado y lo veis, es el color que he elegido. Igual puedo cambiar el tamaño y hacerlo pues, más grande, más pequeño y la intensidad pues lo mismo, hacerlo bastante más intenso. Bueno, he vuelto a la foto y pues aquí tenéis otras opciones. Vamos a ver otro menú, el de blanco y negro. Fijaos todos los que tiene, diferentes estilos. Vamos a ver aquí una posibilidad muy interesante que tiene Pink Monkey y es trabajar con los colores. Porque a lo mejor a mí me apetece que Pedro Duque esté en blanco y negro pero el fondo está en color para eso pincho aquí en el pincelito voy a moverme el cuadro de diálogo aquí para verlo mejor y veis que hay aquí que pone efecto y original y puedo manejar el tamaño del pincel veis que puedo hacerlo muy chiquitito para ir a detalles o muy grande porque la zona que necesito trabajar es muy grande y la dureza del pincel es cuánto quiero que cambie mucho o poco y la intensidad. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis, ¿veis? Voy dejando el fondo en azul. Para las zonas pequeñitas es mejor coger un tamaño de pincel pequeño. Bueno, lo dejamos así solamente para que veáis el efecto y eh, una cosa muy interesante que podemos hacer es clicar aquí. ¿Qué ha pasado? Pues que justamente le ha dado la vuelta como dice el texto, efecto inversor. Donde yo estaba dejando el color original lo ha puesto en blanco y negro y donde estaba el blanco y negro lo ha dejado en original. Porque a lo mejor es más fácil trabajar desde el fondo que desde Pedro Duque que tiene muchas cositas que borrar. Y sobre esto pues, pues podemos seguir trabajando ya. Bueno, pues este es un proceso, la verdad, un poco laborioso que requiere un poco de paciencia, pero queda chulo en muchas cosas. Pues a lo mejor tenéis eh, un dibujo de los chicos y os interesa que se resalte el color del dibujo y no las manitas. Os voy a poner un ejemplo. ¿Veis? Esta es una fotografía trabajada con el efecto de contraste de blanco y negro. Está todo blanco y negro salvo el rojo que destaca del trabajo que está haciendo. Vamos a seguir con otro efecto. Cancelo aquí también. Hay el efecto sepia que también queda muy chulo en ocasiones. Aquí queda un poco mal pero también puedo trabajar aquí la intensidad. Veis que puedo darle un poquito de sepia o más que sepáis que existe porque luego ya tendréis que trastear vosotros sobre lo que queréis hacer. Tipo de cámara que ya veíamos antes que era para película por A Polaroid y veis queda un poco así retro pero con el logo de Big Monkey. Por eso siempre es mejor recortar al final, una vez que has trabajado la fotografía pues si eso la recortas. Vale pues siguen siendo efectos todo esto, la caja de pinturas, bueno, yo estas cosas no las suelo utilizar porque me, no lo encuentro el interés. En área tengo todos estos efectos. Puedo hacer un enfoque blanco y negro como un degradado. Me muevo con esta rueda que aparece aquí y digo, no, que quede bien clarita, bien coloreada la cara, pero todo lo demás que se vaya enfocando a blanco y negro. Puedo cambiar el tamaño y esto ya es la creatividad vuestra que queráis hacer. Y este, que es muy muy interesante para nosotros, que puedo pixelar la cara de los niños. Aquí en este lado de aquí cambio el tamaño del píxel, puedo pixelarlo muchísimo, que no se vea prácticamente nada. Puedo hacer que el tamaño del círculo sea más pequeño o más grande, pero ahora mira, si le doy efecto inverso, tarán, tiene la cara pixelada. Enfoque zoom, en este lado de aquí, en la parte de avanzado, también puedes trastear porque hay cosas Bastante interesantes. Según voy clicando, pues me sale un, un aspecto u otro. Cancelo, pues ahí tenéis otro que es de pago. Artístico, cuidado que esto es lo más interesante para mí. Puedo pintar toda la zona exterior de blanco y quedarme solamente con Pedro Duque. Cojo el boteo y digo que sea blanco mi pincel, el tamaño de pincel al máximo y puedo empezar a borrar todo el fondo. ¿Veis? y dejarlo todo blanco para luego poder poner aquí otra cosa volvemos a trabajar la paciencia vale una vez que tenemos casi todo recortado veis que he dejado un buen borde lo que el truco está en cambiar la dureza a menos de 25% 23 está bien y cambiar el tamaño del pincel entonces aquí ahora lo que hago es aumentar la fotografía con esa zona de aquí abajo para trabajar los detalles y entonces ya no me hace falta ser tan pulcra porque veis si me acerco es como lo está difuminando. Bueno, he guardado y no lo he hecho de forma muy pulcra, simplemente para que veáis cómo puedo trabajar con la fotografía. Y bueno, pues aquí tenéis varios aspectos artísticos que podéis aplicar a la fotografía. Por último, el avanzado, que son todos pro, pero bueno, ya os digo que podéis trabajar con ellos y hacer ese truquillo de guardar la impresión de pantalla.